a todos, bienvenidos a otra charla de la 2020. Espero que lo, que lo estéis pasando bien, es una gran conferencia, además directa a vuestras casas al ser virtual. Eh, en esta charla mm, vamos a hablar en concreto de Shimmering Forms, de cómo crear aplicaciones móviles con esta tecnología y usando en concreto Reactive Extensions y Reactive UI. Vamos a ver. ¿Qué es uh, Reactive Extensions? ¿Qué que es la programación reactiva un poco? ¿Qué es Reactive UI? Y, y cómo cuadra todo esto con Xamarin Forms y con el desarrollo móvil. En primer lugar, eh, dicen que es de bien nacidos ser agradecidos, así que vamos a dar las gracias a, a, lo, a la gente que ha hecho esto posible, sobre todo a, a Blink Concepts por organizar una conferencia tan chula como esta. Eh, y ponerla a disposición de todos para que tengamos un montón de conocimientos nuevos y podamos aprender un montón de cosas nuevas. Y a los sponsors y que, que colaboradores que lo hacen posible, a, a la Universidad de San Pablo y a Microsoft por hacerlo posible. O sea, muchas gracias. ¿Y quién soy yo? Bueno, yo soy este de la foto, eh, ahora con el pelo más largo después de la cuarentena de la, del confinamiento. Me llamo Geray, soy cofundador y, y CTO de 3DNA. Es mi, mi trabajo que lo paso, intentando de, de desarrollar sobre todo y, y, y intentando que los marrones no lleguen al equipo, con tener todos los marrones. Soy padre de tres chuchumbeles, tengo tres, tres peques, dos niñas y un niño, y esa es mi, mi, mi principal ocupación durante el día, estar con ellos y atenderles. Y luego tengo a DDNA, que es mi cuarto, mi cuarto chumber Y el que, bueno, eh, intento desarrollar aplicaciones móviles todos los días, intento estar a la, a la vanguardia de la tecnología. Y aparte de eso, me encantan los juegos retro, me encanta la Mega Drive, la, la Super Nintendo. Y soy un loco de Monkey Island. Es uno de los juegos a los que más he jugado y que más me gusta. De hecho, vivo en una isla en Terbife, y es gracias a Monkey Island que me vine para aquí porque me gustaba vivir en una isla con un pirata. Vamos allá, ¿qué es la programación reactiva? ¿Qué es esto tan raro de lo que estamos hablando? Esto es que le inyectamos algo, algún líquido reactivo a nuestras aplicaciones como cuando nos hacen un, una eco. No, no Esto es un concepto que no es nuevo, no es una moda de ahora que haya salido eh, nueva de hace un año, dos años. O sea, es un concepto que lleva dando vueltas alrededor de, de la industria desde los años 70 eh, en un paper de, de programación funcional reactiva en, en Haskell. Eh, se ha usado en multitud de lenguajes, se ha dejado de usar en, en nuestro entorno, en .NET. Eh, Eric Major lanzó lo que se conoce como rx.net las extensiones reactivas para net en 2009. Eh, el señor Meyer mm, ha trabajado entre otras cosas como en, en Linkue o en C Sharp, o sea que tiene un track record de, de trabajar en cosas interesantes y que realmente son muy, muy útiles para los demás. Y Reactive Extension creo que es una de sus creaciones un poco a lo mejor más eh, diseñadas o, o más olvidadas, ¿no? Eh, ha pasado, se lanzó, Tuvo un momento de gloria, de algo nuevo y luego se ha olvidado bastante y, y no se ha extendido, por ejemplo, como otras cosas como LinkU, que todo programador de .NET usa LinkU constantemente eh, en su día a día. Veremos qué nos ofrece eh, Reactive Extensions y podemos preguntarnos por qué no ha tenido ese éxito. Quizás el cambio de paradigma que propone hace que sea más complejo. Por ejemplo, link que se, se, link que se adapta al paradigma que teníamos. Y también veremos cómo se combinan pues, las extensiones reactivas con otras cosas como link para darnos una herramienta muy, muy potente. Eh, eso reactive extension. Reactive UI, que ya hablaremos de ello después, es algo totalmente diferente, basado en el trabajo que se, se hizo en reactive extensions eh, Anais Bet, eh, junto con el, el equipo de desarrollo de GitHub, en 2011 lanzan Reactive UI, que es un framework sobre Reactive Extensions muy especializado. Pero veremos que es algo muy específico, que tiene un uso muy especial. ¿Qué es? Seguimos sin saber qué es la, la programación reactiva La programación imperativa eh, es la normal que usamos normalmente donde se asigna un valor y ese valor queda recogido en una variable y es inmutable eh, la, en la programación reactiva intentamos que, considerar que todos son flujos de datos ¿vale? y observando esos flujos podemos reaccionar a cambios en ellos qué co, co, a qué nos referimos cuando decimos que todo es un flujo de datos mm, aplicando la dimensión tiempo a las invocaciones de un evento, cada invocación que reciba en el tiempo es parte de un flujo de datos de ese evento. El número de veces o las veces que se invoca cada una de ellas es un elemento único por su valor, por su momento en el tiempo, por su relación con los valores que tenga en ese momento el lanzamiento de ese evento. Con lo cual, produce un elemento único que puede ser observados. Si, si, si observamos durante el tiempo el evento, podemos observar esos eventos únicos, esos elementos únicos. Igualmente, si, si los cambios una, de una variable los observamos durante el tiempo, se convierte también en un flujo de datos, diferentes valores en diferentes momentos del tiempo. Los elementos de una colección, eh, las interacciones del usuario, cualquier cosa que ocurra en nuestra aplicación. Eh, es susceptible de eh, ser observada y de ser un flujo de datos diferentes que van llegando en diferentes momentos a nuestra aplicación. para Esto es lo que la programación reactiva propone es esto, el, el considerar esa dimensión-tiempo y el considerar esa variabilidad de todo como flujo y de observarlo y, y de describir situaciones que puedan producirse y simplemente observar y esperar que esas situaciones se, se, se produzcan y reaccionar a ellas en cuanto se produzcan. Por ejemplo, en un sistema imperativo normal y corriente, un ejemplo muy sencillo, en Excel eh, podemos poner que A es igual a B y C y con esto nos suma las celdas eh, en ese momento o, sea, o, o en, en un programa tenemos tres variables A, B y C mm. Si escribimos este código, A igual a B más C, cuando la aplicación pase por ese punto de ejecución, se va a ver el valor de B y de C, se va a sumar, y se va a establecer en A. Y se acabó. No hay variabilidad, no hay más observación. Se, se, se, el programa continúa ejecutándose, y puede que B y C cambien. Pero A no se va a ver afectado en ningún momento, porque A eh, ya ha sido asignado. Eh, en un sistema declarativo y reactivo, lo que vamos a declarar, es nuestra intención de que A contenga la suma de B y C. Y si B o C cambian, queremos reaccionar a esos cambios. Con lo cual, vamos a estar escuchando los cambios de B y C. Cada vez que esas dos variables, alguna de las dos cambie, se va a ejecutar nuestro código, que va a ejecutar la suma. Con lo cual, A va a ser el resultado del último evento en el tiempo, de la suma de B y, C. y aquí es donde las extensiones reactivas nos permiten crear objetos observables, combinarlos con Link -Q, combinarlos con la notificación de cambios y tener algo realmente muy potente para trabajar con ello. No hay definición sencilla de, de las extensiones reactivas. El cambio de mentalidad no es grande, pero hay que hacer un clic en el cerebro para pillarlo, lo vamos a ver con código. Vamos a quitarnos la slide rápido y vamos a ver con código muy sencillito, poco a poco y paso a paso, realmente cómo funciona todo esto. Bueno, y, y, y vale, reactive extension, reaccionar a cambios, flujos de datos y qué demonios es eh, reactive UI entonces. Bueno, es algo muy específico, como os dije, porque es un framework de MVVM multiplataforma, está disponible para, para Windows, está disponible para Xamarin, está disponible para varias versiones y de hecho es el padre, entre comillas, de otro sistema como Reactive Cocoa. ¿vale? Está basado en Reactive Swift, en otros idiomas, en otros lenguajes como Swift y, y otras plataformas como iOS nativo. Internamente dentro del equipo, Todavía se pelean de si es un framework o son simplemente unas extensiones a reactiveextension.net Aunque al final, sea una cosa o la otra, al final es, es simplemente un añadido que eh, Anais Betts eh, estaba desarrollando la aplicación de escritorio GitHub hace nueve años, no once, en 2011, hace nueve años. Eh, y creó una serie de extensiones que, que, que usaba para tener un framework más MVVM, más, más, eh, hacer más cerca, más cercano a Reactive Extensions. Entonces, al final, es una serie de, de, de objetos, de nuevas propiedades que nos brinda y que nos facilitan la vida para hacer una aplicación MVVM reactiva. Hoy en día lo está usando Slack eh, para su aplicación, Elasticsearch, lo usa en los eh, instaladores para Windows, Microsoft, Amazon, GitHub. Muchas empresas están usando reactive UI. Se me olvidó también de comentaros. En el caso de reactive extensions, pues también. Por la página oficial, que luego veré, la veremos. Netflix, GitHub, eh, Coachbase, Airbnb. Un montón de empresas están usando eh, reactive extensions. En sus diferentes variables, porque nosotros aquí vamos a centrarnos en reactiveextensions.net pero hay mucho más. Hay, ahí fuera tenemos eh, Reactive Extensions para muchos diferentes sabores de, de, de idiomas, de lenguajes, y se puede usar pues, con JavaScript, con Java, con Android, con, con Swift, con diferentes lenguajes. Vale. Al final de todo esto, ¿Por qué eh, Xamarin y una aplicación reactiva? ¿Por qué Reactive UI? ¿Por qué no NBBM Cross? ¿Por qué no Xamarin con su soporte para NBBM eh, nativo? ¿Por qué, ¿Por qué meternos con esto? Eh, en primer lugar, yo creo que la programación reactiva cuadra muy bien dentro de lo que es el escenario eh, de una aplicación móvil. Eh, es muy importante una aplicación móvil que podamos reflejar el, el, el, el, la actividad de la aplicación hacia el usuario que es que la aplicación se, se actualice constantemente, que sea fácil de usar, que responda a, a la interacción que el usuario y el resto del sistema tienen con ella, las suspensiones, el uso de memoria, el resto de aplicaciones que intentan consumir la pantalla todo esto la respuesta de un servicio web asíncrono la sincronía es muy importante en la en aplicación móvil y creo que cuando hay asincronía, cuando hay este tipo de, este de interfaces muy responsives, muy, tienen que, que informar muy bien al usuario es donde las extensiones reactivas y donde Reactive UI realmente van a brillar y nos van a permitir hacer algo muy muy chulo y sobre todo muy muy fácil porque no hay nada que vayamos a hacer con Reactive Extensions o Reactive UI que no podamos hacer sin ello. Simplemente nos ofrece una forma más sencilla. Una vez que superas el periodo de aprendizaje, verás que es muchísimo más sencillo, más eficiente y te permite centrarte más en eh, diseñar la aplicación y en plantear conceptos de la aplicación, en expresar tus ideas que en pelearte con el código para hacerlo realidad. Al final, a mí algo que me gusta mucho del concepto de la programación reactiva o declarativa es que eh, mi código exprese ideas, exprese funcionalidades. ¿vale? No, no que me no, no que pelearme con los bits y los bytes y, y tuberías y logística interna, sino que exprese realmente eh, las ideas de lo que estoy haciendo. Y bueno... Aquí eh, lo importante es empezar a ver el código. Eh, he intentado pasar las slides muy rápido porque creo que es una locura y que no te enteras de qué es eh, Reactive Extensions y qué es Reactive UI hasta que realmente lo vemos eh, funcionando y lo vemos en código. Así que vamos a empezar de cero. Vamos a, a crear una aplicación llamada Forms. Vamos a ver qué hace falta añadirle para poder empezar a trabajar con extensiones reactivas y para poder empezar a trabajar con, con rx.net, luego vamos a ver que hace falta pasar a Reactive UI y en cada uno de los pasos qué nos ofrece eh, cada framework y cómo vamos aumentando la, las funcionalidades que tenemos. ¿vale? O sea que vamos a parar el código, parar el PowerPoint. Y abrimos Visual Studio 2019 y creamos un nuevo proyecto. Vamos a hacerlo una aplicación llamada Forms, RX Demo por ejemplo. Y la creamos. Vamos a crearla en blanco. No nos vamos a complicar. Vamos a hacerla para Android y para iOS. Y vamos a crear. Vale, esto es una aplicación normal y corriente de Xamarin Forms, no tiene nada especial. Y lo único que vamos a hacer es, simplemente, vamos a dejar esto que de tiene un colorcito bonito, y vamos a poner aquí... un entry que se va a llamar entry username de vamos a poner otro para hacer una especie de login password placeholder y le ponemos Password, y vamos a poner una pequeña de aquí abajo. El nombre va a ser Label... Vaya, muy sencillo. Aplicación por defecto. Vamos a probar a ejecutarla en el emulador para ver que todo funciona correctamente. que no trampa ni cartón Lo que vamos a hacer ahora es empezar a trabajar como si no tuviésemos un nvvn un simplemente una aplicación normal, la que tenemos nvvn y ver que... bueno, tenemos nuestro password tenemos nuestro username la vemos ahí, no tiene nada vale, vamos a borrar y ahora vamos a empezar a añadirle funcionalidad una de las cosas que podemos hacer por ejemplo es manejar aquí el evento text textchanger que nos cree un evento por defecto y entonces en code behind nos habrá creado una entrada ¿vale? para, para el manejador del evento, aquí podemos poner label.userMain.text es igual a entre userName y botes. y así cada vez que el texto cambie en el userName se actualiza esto no tiene ninguna ciencia es algo que sabemos que pasa aquí hay un problema, tenemos un problema al manejar el evento en shamel no tenemos forma, formas tenemos que por, por la una norma general no se nos olvida obviamos que ese evento está manejado y de ahí vienen un montón de memory leaks y problemas al menos deberíamos en el disappearing tratar de decir eh, entry username punto text, eh, template, menos igual entre username text channel de hecho muchas veces para obligarnos a acordarnos de, de, de suscribirnos lo que podemos hacer es manejar el evento directamente en codify en vez de en channel y el resultado debería ser el mismo Ahora, cuando la, la, la pantalla aparece, nos suscribimos al evento, cuando la pantalla desaparece, nos desuscribimos del evento. Pero el resultado es el mismo. Se sigue eh, actualizando. Y aquí es donde podemos empezar a, a trabajar. En primer lugar, si tenemos un evento, no pasa nada, pero si tenemos varios, como por ejemplo, entrypassword.exchange o punto .focus, queremos hacer algo cuando se haga foco, imaginaos. O queremos hacer algo cuando se haga eh, un focus. Eh, al, al, al final tenemos un montón de eventos que tenemos que desuscribirnos manualmente, tenemos que acordarnos, porque desde que uno se quede colgado, la página se va a quedar colgada, con la ViewModel, con todo lo que tenga asociado, y tenemos un memory leak enorme y rampante, que es una de las cosas por las que eh, se le da mala zona a los eventos, cuando son una herramienta normal y corriente, como cualquier otra, no hay herramienta mala, es el uso es el que está mal, no la herramienta. Toda herramienta tiene su uso correcto, y, y su momento de ser usada. Entonces, Reactive UI nos puede ayudar en esto, perdón, Reactive Extensions. Primero que nada vamos a añadir aquí en el, en el, en el Proyecto NET Estándar, vamos a venir a buscar System.Reactive, que son las eh, la librería básica de eh, Reactive Extensions para .NET Estándar. Pues vamos a instalar. vale e incluso vamos podemos instalar una Active Extension LinkQ también. Bueno, luego tenemos mucho más paquetes. Con estos dos llega. Una vez que tenemos instalados estos dos paquetes, podemos empezar a hacer cosas. Dijimos que un evento, si era observado a lo largo del tiempo, era un flujo de datos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es convertir el evento en un objeto observable para esto vamos a crear aquí un iObservable observable de event pattern en este caso de test vamos a crear un objeto observable de queremos que declarar lo que es de un patrón de evento del evento text de Estos son los argumentos. Lo vamos a llamar Username-chample-observable. En lo Napiri, en vez de hacer el más igual, vamos a hacer otra cosa. Vamos a decirle observable Es un objeto from event pattern y vamos a, a, a coger el manejador del evento entry username.textChange más y igual h y lo mismo manejador del evento entry user name punto text change. menos Igual H. Nos falla porque tenemos que indicarle el tipo de, de la, los argumentos, que son test changes elementales. Y ahora lo que hemos hecho es crear un objeto observable. Lo podemos almacenar en nuestro username change observable. Es un objeto observable que cuando se crea, maneja el Evento exchange y al destruirse, y esto es lo importante, al destruirse va a desmanejar, va a liberar el Evento TextChanged con lo cual esto ya no nos hace falta, esto tampoco e incluso podemos prescindir de esto y podríamos escribir algo como esto Username subscribe nos llega un evento el evento que nos llega es el text -changer. bueno, el argumento que nos llega es el text change y aquí le podemos decir label broadusername.text es igual a entry Vamos a suscribirnos a este objeto observable, vamos a examinarlo para que cada vez que nos llegue se ejecute esto. Si ahora lo ejecutamos, La idea es que el resultado sea exactamente el mismo. Funciona exactamente igual. Por Below. Está funcionando exactamente igual. ¿Cómo liberamos este evento? El observable. Punto. Podemos eh, disposear, hacer disposable este eh, eh, observable. Para ello, nos hace falta crear una colección especial que se llama Composite Disposable. vamos a crear una nueva Ahí. composite disposable y aquí podemos empezar a añadir observables por ejemplo añadimos la suscripción el objeto y disposable de la suscripción y aquí Podemos llamar a Dispose. La ventaja que tenemos es que podemos hacer esto. Podemos copiar esto es exactamente igual y decirle ¿eh? password change observable. Y con el mismo código, solo que cambiando esto, password. manejamos el password y ahora le podemos decir aquí que se suscriba a los cambios y que en este caso se pues es haga más igual para cambiarlo. Vamos a hacer los es igual, dorar comillas, y le vamos a decir que ponga entryPassword.exe espacio entryUsersMail.exe No es lo más recomendable que tu password seguro lo muestre en una etiqueta, pero bueno, esto se puede hacer. Lo bueno es que ya no tenemos que llamar a nada más. O sea, ya simplemente con haber llamado disposables.dispose nos encargamos de que todas las suscripciones funcionen correctamente y que no se nos quede en ningún momento colgado. Aquí podemos simplificarlo todavía más porque podríamos escribirlo de esta forma sin necesidad de una variable que nos guarde el, el observable porque solo vamos a usar para esto podríamos escribir esto pues ahora variables aquí, y simplemente manejamos y nos suscribimos incluso podemos complicarlo mucho más vale podemos hacer un punto web vale por ejemplo en este caso el text -changer, pues no nos ofrece mucha información pero si nuestro evento no ofrece esa información Podríamos usarlo aquí. Vale, punto. Vamos hacer un observeón, imaginaos. Esto es de reactive, Es de reactiv se mezcla. <ríe> podemos suscribirnos, podemos hacer un where, podemos hacer un skip. Por ejemplo. Skip. Dos. Y aquí, ¿qué podemos hacer? Un throttling throttlet de Newton Span, y el throttle lo vamos a poner por 0 horas, 0 minutos, 2 segundos, por ejemplo. Los, los, el cambio entre uno y otro. Ya veis que estamos jugando con un evento, no es una colección, no es una lista, es un evento y empezamos a hacer auténticas locuras. En el caso de el, el entry, le hemos dicho que es skip2. No ha lanzado el evento y el tercero lo escribe. En el caso del eh, password, le hemos dicho que haga un throttle de dos segundos. Si escribimos y no paramos uno, dos. Bueno, ha fallado. Precisamente porque eh, al tener un throttle tenemos que haber hecho un device.gameboke. Device Aquí. El throttle nos mete nos promete otro hino y tenemos que meterlo en un device.invoke Luego veremos que con Reactive UI tenemos el Observeon thread que es mucho más sencillo de usar Pero veis, por ejemplo, vamos a ponerle 0 segundos 300 milisegundos ¿Habéis pensado alguna vez en lo, cómo se hace un, el típico buscador que vas escribiendo y hasta que no paras parece que no busca, hasta si que no paras un poquitito y no busca, pues así. De hecho, lo voy, poner... voy a poner el trote aquí arriba porque es no, visual para que se vea el texto. Vamos a poner rápido, vamos a ponerlo, ahora sí, vamos a buscar, Va, se va lanzando cuando pasa el tiempo que establecemos lanza el evento Imaginaos qué fácil sería hacer un buscador eh, que tenga que llevar un servicio web en el que dices, bueno, pues hasta que el usuario no para un segundo de escribir, no busco pero en cuanto para un segundo pum, lanzo la búsqueda que sigue escribiendo, lanzo otra búsqueda cancelo la anterior vale todo esto nos lo ofrece reactive extensions, aquí ahora mismo no tenemos nada en absoluto de eh, Reactive UI, ¿vale? Y solamente estamos con Reactive Extensions. Vamos a echar un vistazo a ver qué podemos hacer con eh, Reactive UI. Para esto ya vamos a venirnos aquí, vamos a venirnos a los paquetes de la solución y vamos a instalar Reactive UI. Vamos a meterlo tanto en el demo como en el de Android ahora ellos como no lo vamos a ejecutar hoy es que lo pongamos aceptar vale ya tenemos reactive UI y además vamos a ponerle al proyecto del, del, de, de la red estándar esta parte reactive que nos va a ayudar con algunas páginas eh, base Vaya. Tengo que hacer un downgrade... A ver. Vamos a actualizar. Xamarin.Forms. Quien dijo miedo en medio de la demo. Somos valientes. Y vamos a buscar el reactive.fuel para que funcione. Xamarin.Forms. Y lo instalamos. Ah, ahora sí. Ahora vale, ya lo tenemos. Ahora lo primero que podemos hacer es que aquí tenemos un reactive.revive.sonforms.reactive content Podemos establecerlo aquí o lo podemos establecer directamente en channel. Veis que además es genérico. porque requiere una ViewModel. La ViewModel tiene un objeto, una clase y un objeto reactivo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a crearnos una ViewModel. Una clase que se llame... pues ViewModel para ser muy originales. Que sea pública y que herede del ReactiveObject. Como que sea un objeto reactivo. Y ahora vamos a vernos aquí. Vamos a quitarle el content page a la main page. Que está definido en el shamel Como son eh, partes de las que se ejecutan luego, no hay ningún problema. Vamos a añadir un namespace reactive UI. Y vamos a cambiar esto por una Reactive Content Page. La Reactive Content Page necesita un argumento. Vamos a ponerle. Esto sería RxDemo. Vamos a ordenar un poco esto, que soy muy magnético. Vamos a decirle que esto tiene un type arguments que es la main page viewModel. Simplemente esto, con esto ya. Aquí lo hemos quitado y aquí tenemos que tener una propiedad viewModel que se la podemos establecer a una New main View Model, por defecto. No, no vamos a complicar mucho la vida, y a este punto, la aplicación debería ser, seguir compilando. Lo mismo que hemos hecho es, le hemos indicado que nuestra página es una Reactive Content Page. ¿Vale? Pero, más allá de eso, debería funcionar correctamente. A ver si es cierto, no, si no os miento, y funciona o, o no. Funciona, sigue funcionando la parte reactiva que hemos hecho. Vale. Con la variable es que ahora podemos hacer aquí un código que se llama this.whenActivated. En vez de depender del onappearing, le vamos a decir, oye, cuando te actives y para activarse es cuando se setea la viewModel, ejecuta este código. y Por ejemplo, vamos a poner los disposables aquí. ¿Vale? Y cuando te actives, cuando la página esté activa, ejecuta esto. Y por, por supuesto, ya no nos hace falta este composite disposable que tenemos, porque ya nos da un action de ir disposable un activate. Con la ventaja además de que ya no tenemos que nosotros llamar al Dispose, porque ya se encarga la página reactiva de llamar a Dispose por nosotros. Con lo cual, ahora ya es blanco y en botella. Podemos coger. Aquí tenemos una acción de indisposables, que se llame eh, Disposables, y por ejemplo guardamos el Disposable, y podemos usarlo, por si queremos usarlo fuera de este código o en otro sitio. Con esto ya tenemos nuestra eh, ViewModel, tenemos nuestra página reactiva, y una vez que se active, recibiremos nuestro código. La ViewModel se activa y el WhenActivated se lanza, nuestro código se lanza y todo sigue funcionando de la misma forma. Más cositas que nos ofrece Reactive UI. Tenemos por supuesto los Reactive Command eh, Command. También tenemos como un objeto el ReactiveObject que nos incluye el Reactive UI. Podemos llegar aquí y decir public string la to show esto Tenemos una actividad de La devolvemos y en el set podemos hacer un descuento de la notificación de to show. Vale. la vale. Tenemos de el, el, el, la notificación de cambios incorporada. Podemos crear aquí un filo de eh, este y podemos hacer un can execute pero can execute de los comandos reactivos es diferente es un observable y observable devuelve un execute y que devuelve tenemos que devolver un, una función que se va a ejecutar cada vez que el comando quiera saber si se puede ejecutar. Bueno y vale. Y aquí vamos a decir, nuestra new model, punto to show, text. Sí. Aquí Nuestro gran execute. Vamos a estar observando la, la propiedad label to show, para que cuando no se anula el comando pueda ejecutarse. Por ejemplo, aquí podemos crear el comando que es execute es igual a command create y decimos, el método a ejecutar y ejecutamos el método observable para que no nos cree, porque lo ejecutamos, porque esto nos devuelve un observable que es lo que se va a guardar el execute action command. Vale, y ahora ¿qué hacemos con el label to show y con el execute action command, pues antes que nada os voy a enseñar una cosa, como esto no hace falta. Porque con ReactiveUI podemos indicarle que la observación la haga en el main thread. Y al hacer la observación en el main thread, automáticamente el objeto se encuentra en el main thread. Aparte de esto, tenemos la cosa que es el build. Donde podemos sacar la y le decimos label to show de la binmodel, enlázalo a label Esto, por supuesto, lo añadimos, También lo guardamos dentro de nuestro disposable para eliminar el binding cuando ya no lo necesitemos y además podemos hacer un bind command así que si, si presionamos un botón botón message podemos hacer un bind command donde igual el model Ejecutar el trim a mutual show message y de la misma forma lo guardamos dentro del disposable. ¿Vale? Aquí tenemos un, un botón, el botón, vamos a escribir el código más chorro del mundo. del mundo en el execute command pero por un lado vamos a bindear el que nos recibir el level to show cuando llegue el get aquí cuando llegue el set perdón vere, veremos que se lanza automáticamente este código vamos a poder ver la secuencia de elementos como Ahora primero se va a lanzar, va a estar en, en NULL, vale. aquí se lanza, el texto es NULL, con lo cual no funciona, hacemos los enlaces y el botón está desactivado, no funciona, hasta que escribimos... vaya me ha fallado justo, incluso con el observe, vale, Lo mismo ahora mismo crea los enlaces, no hace nada más, solamente crea, está creando los enlaces. Ha declarado la situación. Esto es lo que os decía: oye, yo quiero escuchar este evento y quiero que esperes este tiempo. Y luego quiero que hagas esto. Y por otro lado, quiero que te enlaces a este botón y quiero que te enlaces a este otro. Y en la view model, quiero que oyes eh, que el comando se sube ejecutar cuando esta level to show sea cumpla estas eh, características el botón se ha desactivado y cuando lo escribo se vuelve a ejecutar automáticamente el botón se habilita y ya lo puedo pulsar ahora el botón se deshabilita podemos escribir algo y que funcione. Esto es una pincelada un poco a, a Shannon Forms eh, y, y a Reactive UI. ¿Vale? Es, como habéis visto, eh, en 50 minutos da muy poquito de tiempo para condensar todo, pero es muy fácil, paso a paso, es muy muy fácil obtener ventajas reales, es el primer momento. Más información, tanto Reactive UI como, como Reactive Extensions son miembros de, de la Net Foundation, están en la Net foundation, son open source y podéis colaborar, podéis eh, descargaros, podéis echarle un vistazo y en reactivex.io tenéis mucha más información de Reactive Extensions, en reactiveui.net muchísima información sobre Reactive UI y además podéis apoyar los proyectos colaborando tanto económicamente como eh, con pull request, con ayuda con soporte así que de un vistazo y aquí lo tenéis en GitHub para que tengáis toda, toda la documentación necesaria y nada más por mi parte, muchísimas gracias ha sido un placer eh, poder compartir con todos vosotros y que la organización sobre todo Blink me haya invitado espero que sigáis disfrutando el día adiós